con vistas así a ver quién no se relaja la postita de sol el mar una maravilla bueno este fin de semana nos hemos venido al muñeca al muñeca es un pequeño pueblo que está en la costa granadina y en el cual nos vamos a pegar un homenaje de playeo gastronómico y de sol. Así que nada, ahora mismo os enseñaré cosas de la muñeca. Oh, Bueno, eh, hoy es el último día que vamos a estar en Almuñécar, vamos a ver otra playa que hay aquí a lo de la cruz Y nada, a ver qué os parece, de momento está siendo un sitio precioso para descansar, para relajarte Un sitio con muy, mucha playa, muy buen tiempo, ideal para el verano, os lo recomiendo, pero al 100% Así que nada, os voy a enseñar el día de hoy que el plan es playa y comer en uno de los bares más conocidos de aquí Que se llaman los geranios, así que nada, os iré comentando ahora